La Xbox 360 que aquí la tengo en una caja muy pesada ¿Me la ven? bueno ahora les vamos a mostrar el unboxing bueno acá estamos espera que prenda la lucecita ahí está bueno acá tenemos la Xbox 360 Mando. Mando Xbox. Y acá vemos que tiene una abertura. A ver. Acá. Una abertura que es para poner las pilas. Yo me compro unas pilas y se las voy a mostrar. Mando blanco. Y con el mando lo que vamos a hacer eh, bueno, es jugar directamente. No sé cómo es. Bueno, acá que tenemos: tenemos un cable que después voy a leer porque no sé para qué es lo que es, sinceramente. Y otro cable que este cable es el cable HDMI. Para los teles cuyos, tengan, para los, cuyos teles tengan eh, HD, van a poder usar este cable. Acá bueno, seguimos viendo. Acá tenemos eh, ah, el cable para audio y video, para los teles que no tengan HDMI de Microsoft. Acá. Microsoft. Bueno. Este cable, el que tiene el rojo, amarillo y blanco. Más corriente, tanto más corriente. Bueno, a mí me, me comentaron acá está la consola. Me comentaron que me compre. Que, a ver, después, acá está. Que me compre esto. ¿Qué es esto? Dirán ustedes. Esto es como un estabilizador, así, pero que va con la con la Xbox. ¿Qué es esta entrada que tiene la Xbox adentro? Esta. Bueno. Ahora vamos a lo más importante, vamos a sacar la consola. La consola, la Xbox está pesada. A ver. Y ya está, la he se envuelto. A ver. Acá está, la Xbox 360. Está pesada. Ahí dice Xbox 360. Acá también. Bueno, la Xbox 360. Eh, La Xbox lleva pilas y en lo posible recargables. Así que yo me compré estas pilas. Así que miren, lo que tienen que hacer es apretar acá, se abre y acá tiene un receptor. Entonces el receptor te dice: Yo voy a poner el signo negativo va para atrás, entonces va así, el signo positivo va para adelante, entonces va así. y eso lo ponemos en la Xbox Y quedó el mando Ahora miren Tendría que prenderse una luces Ah, no la no apliqué bien. bien Ahora ven Significa que ya está conectado. Bueno, vamos a probar con esta, que es lo mismo. Si no va para acá, si no menos para acá. Abajo, mete ahí y conecta. Y miren, ¡Clic! se prendió el piloto. Bueno, y lo que se tiene que comprar es un cargador de pilas que por lo que ven acá tiene 4 pilas y va conectado al enchufe. Bueno, acá está. Acá está la consola. La consola tiene acá el botón de encendido la memoria número 1 y la memoria número 2 acá tiene para abrir y poner los CD los juegos y acá tiene para conectar ven bueno, acá la, la puertita, para conectarle USB Juego que tenga un USB, por ejemplo, gente así bueno damos vuelta la consola y acá tiene dos eh, ¿cómo se dice dos entradas Acá vamos a mostrar los cables. Tiene entrada HDMI, que es este, el HDMI, el TLSD, HD, que es el que está acá, HD. Y esto va a Tele, el otro sería. Yo, por ejemplo, no tengo Tele HD por ahora, así que voy a poner este cable, que es el cable de audio y video. Este que está acá, que va acá. Fíjate, ahí está. Bueno, este cable. Y esto va a Tele cable de video después tenemos acá el adaptador de red que ahora estoy usando en la computadora por eso no lo uso y el otro cable que es este cable de tomacorriente que va acá abajo acá abajo, no, acá abajo no acá, no. acá abajo va que si yo me compré que es con el generador ¿esto está acá? generador no, bueno, no sé que va acá abajo esta posición, bueno, hasta bueno, me parece que ahí estaría nuestra equipo conectada y lista para jugar. Yo después voy a hacer gameplays. Y bueno, chicos, esto fue todo hasta acá. Un saludo para ustedes. Y perdonen, chicos, esta pausa la he tenido que hacer porque hubo un error. Este iba conectado acá. Ahora me di cuenta. Este el que dije recién, va conectado acá. Acá el generador Que vemos acá Va a otro cable Que viene con el Xbox Que es este Que va Acá Que es para que La consola ande Si no, no te van a nunca. se lo conectas acá Así Entonces esto va Del Xbox Del Xbox Este cable de abajo Este Sigue para acá Se conecta al generador Que después lo prendes Con esta palacita Y este va acá atrás que después lo vas a conectar al tomacorriente. bueno ahora sí tendría el equipo armado y lo único que queda es jugar bueno chicos me despido un abrazo para todos Pásenlo bien chao chao Keep partying like it's your job Work hard, play hard, work